No son neutrales, no tienen una mirada objetiva de nada. En realidad es una permanente desacreditación de las personas y sucesivas violaciones al periodismo. Porque es así, llaman periodismo a lo que son en realidad operaciones políticas. Utilizan al periodismo de investigación como una coartada para estas operaciones políticas. Porque se hacen investigar lo que le interesa a la gente. En realidad el periodismo de investigación tiene que buscar las razones y tiene que encontrar como su objetivo un mundo más igualitario, un mundo más justo. Y quiero compartir el último párrafo de lo que decía este comunicado. Si nos importa el buen nombre del periodismo, pues tenemos la convicción de que este también se juega en el buen nombre de las mayorías. Nos preocupa el buen nombre del periodismo que apreciamos, que es el que habla la voz del pueblo. Nos preocupa el periodismo que se ocupa de escuchar al fusilado que vive. Creo que... Cierra con esa frase, haciendo referencia a uno de los libros más importantes que ha tenido la historia argentina, la literatura argentina, de la mano de Rodolfo Walsh. Y hablando bien del periodismo de investigación, eh, en contrapuesta a estas operaciones políticas...